Vamos a ver si, bueno, Arizmendi se prepara. La... Sí, muchísimas gracias. Nosotros continuamos en esta frontera dominico-haitiana, la cual, repetimos, se mantiene cerrada tras el conflicto surgido en la vecina eh, nación de Haití. Una parte fundamental de esta frontera dominico-haitiana es la parte económica, destacar que es nuestro segundo socio comercial. Y nosotros eh, vamos a conversar con las personas que hacen vida comercial en este mercado fronterizo. Caballero, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es César Espinosa Márquez. César, eh, este cierre de la frontera, ¿qué tanto afecta el comercio? Bueno, aquí no afecta un 100%, porque eh, para nadie es un secreto que República Dominicana y, y principalmente de Jabón, se mantiene, ne, mantiene el negocio directamente con Haití. Aquí de un 99% que vienen a comprar negocios son los haitianos. Para no, no decir que hay 100%. Nosotros aquí estamos abiertos ahora mismo para darle mantenimiento a los frises, que los negocios les entre aire, porque aquí no se vende nada. Diario, más o menos, en toda esta zona, ¿cuánto eh, di, di, di, dinero? ¿Qué cantidad de bueno, dinero? Prácticamente, prácticamente en este negocio, aparte de de lo que tenemos en el mercado, aquí, aquí, Ajá. yo vendo ciento y pico de miles de pesos diarios. Y a veces más. Y ahora no estoy vendiendo ni 500. Entonces yo le hago un llamado a las autoridades, tanto haitianas como dominicanas, los que tienen el mando ahora mismo en Haití, y el presidente Luis Abinader que tomen carta en el asunto, porque los hermanos haitianos están pasando por una situación muy difícil, muy difícil ahora mismo. ¿Es decir que usted pide la reapertura? de Sí, de no abrir eso y dar oportunidad a los haitianos que vengan a comprar, vamos a tener una, una guerra, pero no de plomo, sino de hambre sobre los haitianos se refiere. Bien, bien escucharon ustedes, señores, la situación que se está viviendo en esta frontera dominico haitiana, la cual nosotros repetimos, pueden observar en sus imágenes, hasta esta hora de la mañana todo marcha completamente en calma y la misma luce completamente eh, vacía. Vamos a tratar de conversar con el caballero. Caballero, ¿cómo ha sido la movida en estos días tras el cierre de la frontera? Bueno. Aquí se está pasando de todo porque que, tú sabes que por ahí es que nosotros comamos. Si la planta este no está abierta, nosotros no tengamos nada que, que hacer ahora mismo porque no hay trabajo. Aquí en el Dajabú no hay fuente de trabajo. Entonces, ¿cuál es el llamado que usted le hace a las autoridades? Bueno, ¿qué le voy a decir? Si aquí hay autoridad y no hay. Bien, ahí escucharon ustedes parte de las expresiones del de motoconcho. Señores, aquí a mis espaldas eh, pueden observar ya la ciudad de Juana Méndez. Ahora mismo en su pantalla estamos en el mercado fronterizo en Dajabón, en el paso que comunica a la ciudad haitiana. Juana Méndez. Es toda la información que tengo por el momento, porque no importa dónde esté la noticia, ahí estaremos con la intención de mantenerlos bien informados. Yo retorno al estudio. Bien, gracias, Arismendi. Eh, interesante. Bueno, está recogir, recorriendo toda la frontera dominicana.